La creación de migraciones en Laravel es muy eh, fácil y a la vez nos permite mantener un control de versiones de las mismas. Primero hay que crear una base de datos. Vamos a usar phpMyAdmin para crear la base de datos. La voy a llamar Laravel. Una vez creado lo que tenemos que hacer es decirle a Laravel dónde está nuestra base de datos para ello en la carpeta apps la carpeta configuración buscamos el archivo database en esta parte definimos qué base de datos vamos a usar por defecto vamos a usar MySQL en la parte de abajo vemos los tipos de conexiones si usamos otra base de datos como SQLite tendríamos que indicarle en la parte de arriba modificar este valor y escribir SQLite para que la arable sepa que vamos a usar esa base de datos ahora en esta parte vamos a modificar los valores, por ejemplo el host, el nombre de la base de datos el usuario y el password lo único que voy a hacer yo es modificar el nombre de la base de datos que voy a usar que es Laravel el resto lo tengo así configurado por defecto así que no hay problema, no lo tengo con contraseña así que lo dejo con vacío guardamos esto y ahora lo que hay que hacer, vamos a ver la documentación de Laravel. Vemos que Laravel nos da algunas instrucciones de cómo hacerlo. Nos dice que podemos usar el comando artisan y así lo vamos a hacer para crear nuestra primera migración. Pero antes vamos a ver dónde se ubican las migraciones. Las migraciones se encuentran en la carpeta database, dentro de ella hay dos. En la primera migraciones es donde se irán creando las migraciones. Para ello Laravel nos da la consola de artisan, vamos a ir a nuestra consola primero, vamos a ubicarnos sobre nuestro proyecto, CD -cham, ht, docs y la carpeta Laravel donde lo tengo guardado y dentro de ella vamos a escribir el comando php artisan para ver los comandos. En la parte de Migrate, vemos los comandos que nos ofrece, el comando Install, el comando Make, Publish, Refresh, Reset y Rollback. Lo primero que tenemos que hacer una vez configurada la base de datos, es ejecutar el comando Install. Escribimos php, artisan, Migrate, Install. Presionamos Enter y vemos que se ha creado una tabla llamada migraciones si vamos a nuestro phpMyAdmin vamos a ir a la tabla que acabamos, a la base de datos que acabamos de crear que se llama Laravel y dentro de ella se creó una tabla llamada migraciones que no tiene ningún contenido en este momento esta tabla va a almacenar el nombre de las migraciones y la versión ahora vamos a usar el comando make Escribimos php, artisan, dos puntos, make. Y a continuación, si vamos a la documentación nuevamente del Laravel vemos que nos dice que tenemos que escribir el nombre de la migración que vamos a crear. En este caso vamos a crear la migración user. Entonces escribimos create-users-table. Presionamos enter. Eh, escribí mal el comando, vemos si artisan, claro migrate, artisan, migrate y ahí está, ahora presionamos enter y se acaba de crear la migración, como vemos en la carpeta migrate de mi proyecto, aquí está, aparece la fecha y un número identificador que utiliza Laravel para ver las versiones si abrimos este archivo, vemos que se crea una clase con el mismo nombre, excepto que le ha quitado los guion bajos si vemos en la documentación vemos que para realizar la creación de los campos primero tendríamos que crear la tabla user y luego los campos que se van a crear voy a copiar esto y así lo explico lo que hacemos acá es llamar a la clase esquema y así usar su método create el cual recibe dos parámetros, uno es el nombre de la tabla con la que vamos a crear, que se va a users y otro es el argumento de una función anónima la cual recibe la variable table y este table podemos pasarle eh, los métodos el método lo cual va a definir por ejemplo la tabla user va a tener un campo id que va a ser incremental el cual va a contener también un campo email, un campo nombre y esta función que declarará dos campos que son para la fecha. Eh, una vez hecho esto lo vamos a guardar, pero también vamos a ver en la documentación del árabe que podemos usar también el método drop que nos permite deshacer los cambios de la tabla user que acabamos de crear. Entonces vamos a copiar esto. El método drop recibe como argumento el nombre de la tabla que queremos eliminar. Bueno, una vez hecho esto, vamos a guardar. Y vamos a ejecutar otro comando de la consola. Con el comando migrate solo, va a buscar las migraciones que se encuentran en la carpeta migrate y las va a ejecutar. Entonces en este caso voy a escribir php artisan migrate no enter y me dice que ha creado la tabla user, si vamos al phpMyAdmin, actualizamos y vemos que efectivamente se creó la tabla user con los campos que habíamos definido y estos dos que lo ejecuta la función paintStabs. Eh, estos campos almacenarán la fecha de que se creó el usuario y esto es la fecha que se actualizó también vemos que en la tabla que, se había, que habíamos creado anteriormente que se llama Migrate, ahora tiene un registro que es el nombre de la migración y un número identificador que le sirve para controlar la versión así Lara va manteniendo el control de versiones de nuestras, de, de nuestras migraciones de nuestro esquema una vez hecho eso ya vimos cómo migrar ahora podemos hacer si en el caso de que queramos Revertir esos cambios. También la consola de Artisan nos ofrece otro comando llamado rollback, el cual deshace los cambios de la migración en la base de datos. Para aplicar eso, vamos a ver que vamos a escribir php: artisan migrate, rollback y va a deshacer la migración que acabamos de realizar. Si lo presionamos, ahí dice rollback create user. Y si vamos nuevamente al phpMyAdmin y actualizamos, notamos que nuevamente volvimos a cero, dado a que eliminó el registro y además me eliminó la tabla user. Este es en el caso de que notemos que los cambios que acabamos de realizar nos dan algún problema, entonces podemos deshacerlo con rollback efectivamente, ya que rollback ejecuta la función dot y la función down lo que hace es eliminar la tabla user. Así funcionan las migraciones en Laravel.